Bueno, eh, como me presentaron mi nombre es Laura Fumareco, estoy encantada de poder estar este rato con ustedes aquí. Eh, he trabajado mucho en temas de, de marketing digital, pero mi enfoque, eh, pues con el paso de, de tiempo, se ha, se ha, ido formando con el tema de ventas. Y porque realmente pues todo se mueve alrededor de las ventas, eh, el mundo se mueve alrededor de esto. Las ventas existen en todas las situaciones cuando así tú no estás vendiendo un producto tangible, si no estás conquistando a alguien, si no estás vendiendo, si no estás buscando trabajo, si no estás viendo una entrevista de trabajo, no estás vendiendo, no entonces es parte de nuestra vida. Y la idea es poder aprovecharlo con el tema de, de artesanías y que estamos conectando. Entonces, la carta es aumentar las ventas este a través de diferentes medios de pago, que vamos a ver algunos ejemplos de lo que ustedes podrían... Eh, implementar rápidamente que es una sala bastante práctica donde después podemos decir ¿pueden recoger este, estas ¿Sí? y cada uno de acuerdo a su dinámica a sus márgenes y a todo lo que vea su negocio puede implementar rápido. entonces ¿sí? Entonces, en la venta tenemos algunas cosas super puntuales que son el producto, una buena atención o servicio, tenemos un tema de inmediatez y otro de tema de facilidad. El producto, y especialmente el producto que ustedes, ustedes desarrollan, el, el producto de artesanía, es un producto que la gente, eh, es un producto que seduce y que la gente se emociona al ver. O sea, es un producto que hay que mostrar. Entonces, es una compra, la compra que se que es una compra por impulso. es una compra que, que, que la gente ve algo, se enamora y lo quiere tener o lo quiere regalar. Ya después de que de, la gente lo vea, considera que es un, un tema de servicio al cliente. Y, y esto tiene que ver con que la gente pueda tener la información necesaria para poder de, to, tomar una decisión de compra que el vendedor pueda eliminar las barreras. Hablo del vendedor en el caso de la feria, pues que van a estar presentamente, pero por ejemplo las redes sociales cumplen con la misma función donde la gente puede ver el producto y puede preguntar inmediatamente o en un chat de una página o por WhatsApp. Entonces es eliminar barreras. Luego tenemos un tema de inmediatez. Y aquí es súper importante eh, que lo tengan muy presente las personas cuando ven algo y se enamoran y lo quieren comprar, se lo quieren ya ¿cierto? No, no, no quieren esperar entonces si ustedes van a estar por ejemplo en la feria y tienen un bolso y la gente les pregunta bueno, yo lo quiero más pequeño o, o lo quiero en otro, color, en otro color la idea es que ustedes estén muy presentes en esa inmediatez y que puedan buscar una solución en ese momento si no lo no tienen en el stock lo ideal es que lo tengan ahí para que lo lleven. Puedan mostrar fotos en el celular, o, o sea, otras opciones para que realmente esa persona eh, se vaya a una venta. Quizás les ha pasado mucho que al momento de vender, eh, la persona no tiene efectivo para pagar. Para Además hay proyectos que pues no son de mil pesos, mil pesos, hay proyectos que pueden costar mil 200 200 pesos, entonces no es tan sencillo que no es con el efectivo. ¿Qué pasa? Ustedes les dicen, no, tranquilo, allí hay un cajero, a la vuelta, a la cuadra, vaya, saque plata y vuelve. La persona les dice, listo, guarden el producto, ahora vengo o vengo mañana, y lo que pasa es que en los casos nunca vuelven. Y quizás se sienten muy implicados con esto, porque la idea es que la venta se haga en el momento. ¿Por qué? Porque como son productos de emoción, son productos de, de, de seducción, de, de inmediatez, pues mientras van al otro lado o mientras van a la casa y vuelven, ya se les olvida ya se les olvida con esa emoción o vieron otra cosa que les llamó más la atención y simplemente pues perdieron ustedes la venta. Y por otro lado está la facilidad. Entonces, debemos tratar de ofrecerle. Al comprador, todas las posibilidades que, que, que para ustedes sean cómodas para que ellos puedan comprarlas. Entonces, ya, ya ustedes tienen que estar en ese mundo, pues viendo toda esta supercharla de, de, de, de la transformación digital. O sea, ya no es como si sí, yo soy un empresa, y tengo que estar aquí en esta manera de o sea, hacer este negocio, sino tienen que abrirse al mundo para que ustedes tengan muchísimas más posibilidades de vender. También el tiempo es limitado. Si ustedes, por ejemplo, están en una feria y la feria pues dura pues, tres, cuatro días, una semana, pues no simplemente deben esperar que su año en venta se logre en esa feria. Pueden hacer mil cosas durante todo el año y pueden vender por internet y pueden tener muchas posibilidades con las redes sociales y no solamente esperar a un momento del año a que, a que digamos esta dinámica de vento se dé para ustedes. Y este es el tema que vamos a hablar, entonces les voy a presentar pues al, a, a su mejor aliado, ya se me adelanto, eh, en estos temas. Pues eh, eh, un smartphone, un teléfono inteligente, si van a invertir en algo, inviertan en un teléfono, no les estoy diciendo marcas, simplemente inviertan en algo o en un celular que se puedan poner datos, donde si ustedes están en la feria puedan mostrarles a las personas fotos adicionales donde ustedes puedan descargar una aplicación que les facilite la vida ¿para qué? para que ustedes, esa persona que engancharon en ese momento de la verdad que por ahí les mencionaron ¿no? donde decide comprar y dice: bueno, si yo quiero comprar esto pues simplemente eh, no, no se desprende de a ustedes hasta que logren una conversación entonces, un teléfono con datos es vital para su negocio es una herramienta básica existen desde 300 mil pesos en el mercado de teléfonos de muy buena calidad entonces es algo súper importante ¿Sí? entonces les voy a contar sobre alternativas de pago sin efectivo para no organizados y localizados. porque es un poquito diferente y ahí ustedes van a empezar a pensar en qué es tomar ¿quiénes de ustedes tienen su negocio, empresa bancarizada en el sistema bancario, que ustedes tienen ya todos sus papeles y que tienen una cuenta de ahorros, una cuenta de corriente, un cartel eh, de crédito de la empresa. Okay. Y los nuevos alcanzar, ya sé que son casi todos. Entonces está súper bueno porque eh, tenemos muy buenas opciones. Para tomar una decisión de qué herramienta les puede funcionar, es muy importante que ustedes sepan sus si números. En cualquier negocio, pues uno debe conocer sus números, debe saber cuánta ganancia está teniendo y qué posibilidades de margen puede tener. Si van a contratar a una persona comercial, si van a hacer cualquier eh, inversión en, en ventas, en, en, perdón, en redes sociales, es los, el tipo de esfuerzos comerciales, ustedes deben conocer muy bien sus números. Y con eso. Le tiene el poder de decidir, de decidir, bueno, a mí me funciona más esta herramienta, por esto la puedo pagar, no la puedo pagar y ahí, y ahí ir generando como una estrategia que provenga siempre a la venta. Eh, yo he trabajado en publicidad muchos años y, y la verdad siempre he muy en contra de simplemente hacer publicidad por una idea chévere. Eh, porque al final todo el mundo se mueve por los negocios, entonces los negocios deben, deben llevar pues a ir, ¿no? Y normalmente lo que queremos son lograr las ventas, que los conozcan, pero pues que también funcione para que pues eh, exista un sustento de esta actividad. Entonces, eh, las alternativas de pagos en efectivo para no actualizamos. Tenemos la primera, que es David Plata. Yo no sé si han escuchado de David Plata o lo han usado. Es una aplicación que facilita el manejo de efectivo entre celulares. Ustedes pueden trasladar efectivo eh, de celular a celular y pueden hacer muchas cosas eh, con esta aplicación. ¿Qué es? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sobre esta aplicación, pues sí... Eh... Mi novia tiene la vivienda y maneja la aplicación y es muy buena para pagar. Pero mi pregunta es, yo tengo Banco Colombia. ¿se puede usar, digamos, desde de, de mi celular que no tengo el banco, la cuenta de la vivienda? Bancolombia tiene una que vamos a ver ahora que llama maní. ¿no? Pero entonces tiene que ser de este, digamos, de banco a banco. Es de banco, es, es solo de ese banco. ¿no? Sí. ¿No? La aplicación como tal, no te obliga a tener cuenta en el Ah, tú puedes. Es dinero virtual que tú manejas también en el celular. Quien tenga una biblioteca puede transferirte a la otra Si desde el mismo celular. Desde el celular, sí. ¿Cómo funciona esto? Primero, ustedes descargan la aplicación. La persona que va a pasar sí, sí, sí. plata originalmente se si iba a tener una cuenta en la vivienda porque la plata tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden transferir de celular a celular. Entonces, si tu novia tiene la cuenta en la vivienda y tiene un, unos fondos en Davi plata, pues puede pasar a tu celular y no importa que tú tengas la vivienda, ¿ok? Pues, o sea, tú vas a tener vivienda ni siquiera, debes tener una cuenta, nada, ¿no? simplemente vas y en, el primer, en la primera pantalla sale eh, retirando la plata. Entonces la persona que recibe no necesariamente debe tener una cuenta en, en okay. pero de donde sale la originalmente la sí. la de es lo que pasa es que es más fácil para el plan de 30 vuelta a. Exacto. Ya está la plata disponible. Entonces, ¿qué beneficios, ¿qué beneficios tenemos? Que primero les pueden pagar a ustedes sin necesidad de, de, de tener costos involucrados. Entonces, no les van a cobrar el 4 por 1000. Eh, no tienen que tener una cuenta ni tarjeta ni tarjeta, Banco, eh, la activación es inmediata. Digamos que ustedes llegan hoy y quieren empezar a recibir pagos por la INPLATO. Simplemente descargan la aplicación, o si o, o, o ustedes quieren usar la aplicación para otras cosas que ya les voy a contar para qué más sirve. Pero simplemente, ustedes, si alguien les va a pagar a ustedes, ustedes dan su número de celular y entonces les llegan las notificaciones. les llegan un pago y simplemente van a un cajero o a un. A un en, a una piscina de la vivienda que pueden retirar la placa sin ningún problema. Lo, lo otro es que pues, tiene ciertas restricciones en cuanto a los montos, que se decir para una feria o para una venta puntual, funciona debidamente, pero pues, no hasta tres salarios mínimos legales vigentes, no requiere cuota de manejo y eh, si van a retirar, lo único que tienen que hacer es solicitar un código por medio de la aplicación para pues, poder asegurar el, la transacción. Además de, de poder pasar plata entre celulares y permitir que les de un pago a ustedes, eh, la idea de la de plata es que la plata se quede como en el sistema y que no esté en el efectivo pues o sea, en la calle. Entonces, además de esto, de tener ustedes la plata es como tener un banco en el celular y ustedes pueden recargar el celular, pueden enviarle plata a otras personas, a sus familiares, a sus hijos y, y pueden hacer cosas. No, esto es Colombia. Eso solo funciona en Colombia. La verdad, ¿Dime? El que nos paga debe tener una cuenta en la El No necesariamente. El que les paga debe tener la aplicación. Ah, sí. Debe tener. Lo único es que si tienen cuenta también es mucho más fácil que sus productos se vinculen y entonces puede pasar plata inmediatamente. Si no, es como el ministro que ya ponía que le puede sacar plata desde el PSE ¿Tú qué te ahí? No, tienes un tiempo límite para en el momento en que generas el código para retirar porque es como desactivar la seguridad. Entonces tú generas el código y dices: Tengo, no sé, 3 millones de pesos, pero solamente necesito sacar 300 mil pesos. Entonces vas a sacar solamente los 300 mil pesos. Eh, en caso de que yo haga una venta y me la paguen por, por la ventana, eso es un tema de vale como de, hacer, o sea, un soporte de, de un soporte de transacción como cualquier otra transacción pero no te genera automáticamente ni una captura ni nada de eso aparte de, aparte de eso ustedes deben tener pues, todo, pues el sistema contable las facturas y luego legalizar todo esto eh, no sé, con sus contadores o con la persona que lleva en toda la contabilidad porque esto es una, un, como una transacción, pero pues no te genera todo el, el, el tipo de contabilidad, ¿En la aplicación ustedes pueden ver movimientos, pueden eh, consultar las transacciones, pueden ver números de referencia se pueden organizar, pueden ver saldos, pero no te genera, te genera pues, el recibo de la transacción o el resumen de la transacción, pero eso no les va a servir como, como una factura, que ustedes tengan que entregar una factura o algo así, ¿no? Ya es, ya es un tema contable la manera que ustedes manejen la factura. Okay. Perdón, eso tiene algún costo en el servidor. O sea, nosotros cuando hemos en el noche y el algo no es al exterior, sino principalmente aquí en Colombia. Tenemos clientes que por ejemplo puede salir para aquí. Tiene que X cantidad, con el de la X cantidad de crédito. Al manejar yo el pago, con ellos a cobrar ese pago, si lo manejo por ese lado, que maneja el mismo incremento por ser cuenta nacional o porque es transacción nacional o por eso es pues, algo, no. No. Entonces es, es bueno porque en muchos casos, es, o sea, por ejemplo, a mí hay un cliente que me consigue en Cartagena y a él cobra 14 mil pesos por consignarme y a mí me cobran también, creo que otros 14 mil pesos por recibir. Entonces, eh, si una transacción es de 100 mil pesos y te están descontando 28 mil pesos, pues no tiene mucho sentido. Entonces, esta es una muy buena opción. Por eso les, les estamos presentando opciones para que cada vez que el cliente les vaya a pagar a ustedes, ustedes digan, bueno, Puede ser por darle plata, puede ser por eso, puede ser por eso, y también ustedes impulsar la opción que más les convenga. O sea, si ustedes saben que no les cuentan tanta plata, pues si están acusando a plata, pues deben enfocar la, la conversación en que les por a plata. La otra opción es Nature en Colombia, básicamente es lo mismo que darle plata. Eh, no tiene cobros asociados, no tiene papeleos, ustedes no deben tener una cuenta abierta. Eh, no cobran el 4 por mil, y además tienen un, un beneficio adicional que pueden solicitar créditos pequeños en obligación. Entonces les pueden dar un crédito de 600 mil pesos, un millón de pesos, y ustedes lo van pagando pues, a, las, a, las, a los modos que escogen. Entonces, a veces para que les algo inmediato que necesiten un, un pequeño crédito, va a funcionar Hay otra opción sí. que se llama sí. PayRabbit. PayRabbit funciona diferente a la de plata, diferente a NETI. Esto es como tener un datáfono en el celular. Entonces, PayRabbit antes se llamaba t no sé si alguien no lo escuchó. Es tener un datáfono, lo único es que acá no es solamente una transacción en efectivo, como en las otras dos. En las otras dos, la gente no puede llegar a transferir desde una tarjeta de crédito nada, eso es básicamente un efectivo que está en el celular. Aquí la gente sí puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o el, o el, el medio que les convenga. Entonces, lo bueno de esto es que hay una, hay una opción que no requiere papeleo, no tiene costos de inscripción, no tiene costos de mantenimiento, eh, no tiene un mínimo de transacciones. Eh, es una aplicación disponible para iOS y para Android, eh, pueden tener consulta de reporte de ventas, es como un plataforma. Un Lo único es que acá sí deben tener eh, una cuenta bancaria a donde se descarga ese pago y tiene costo Entonces, vamos a ver un pequeño video que explica rápidamente qué es este robot. añadir sus productos y poner el precio de sus productos. Entonces, le pueden enviar una notificación a su cliente de cobrándoles y el cliente que va a llegar y su cliente va a entrar y pagar. Y puedes poder pues, cualquier medio de pago. Visita tu a veces. Eso es Colombia. Eso es Colombia ahora vamos a ver las opciones que funcionan para cuando necesitan que les envíen plata del exterior, en David Plata los hay una opción que es giros entonces si, si hay, una, hay una no sé, un cliente en Argentina o ¿no? en cualquier parte del mundo puede hacer un giro y les llega David Plata puede ser una opción para, para ese tipo de pagos es un poquito diferente pero es eh, como con un esquema de, de giros internacionales este es un simulador de la tarifa que les cobran, o que les pueden cobrar con Paydrable. La tarifa es de 3,99% eh, más 800 pesos. Entonces aquí hay una, una calculadora con un ticket promedio de, 11, de 100 mil pesos. Entonces yo no sé si alcanzan a, a leer bien, pero en retención, que pues la retención es un tema legal que se debe hacer, les hacen les hacen una atención para 100 mil pesos es 1920 para pasar la transacción más la red de cuenta que igual esto ustedes lo pueden cruzar después con un sistema contable eh, y pues la comisión de, eh, de que sería 5 mil 700 pesos al final ustedes van a tener un saldo disponible de 92 mil 380 tenemos una segunda opción que se llama de bajar la tarifa. ¿Qué significa eso? Que si ustedes sí presentan los papeles, hacen la vuelta un poquito más larga, tienen una cuenta eh, donde consignarles y todo esto, eh, la tarifa baja de 3,99% a 3,99%. Entonces también vale la pena hacer, hacer la vuelta. Pero si sí, lo que necesitan es inmediatez y les llegó la feria o tienen algo asensual y no, y no tienen el sistema implementado, pues esto es eh, ah, empieza a funcionar desde el momento en que descarga la aplicación Entonces también es una muy buena opción ¿Funciona como Paypal o Paypal? Sí, es, es un poco diferente Ahora vamos a ver algunas opciones que tiene Paypal eh, Bueno, les cuento como inicia Vamos a sacar algo que se llama Ventayan. Esto ya está empezando a moverse Promete unas cosas bien interesantes para empresarios pequeños y para... para... independiente, pueden implementar ya, pero pues en dos meses puede haber otras. Entonces, eh, lo, mi invitación es a que estén como pendientes de qué cosas nuevas hay, porque en esto todo el tiempo están saliendo cosas, entonces, para que ustedes puedan implementar y lo puedan analizar. En Internet siempre hay videos de, de cómo funciona cada cosa y cómo, y cómo seamos de cambios. Uno puede buscar en internet cómo funciona Real, cómo funciona Real, y simplemente salen una cantidad de videos porque pues ya, está, ya está listo para la manera en que las personas preguntan. Entonces, es, es simplemente que estén buscando. Bueno, ahora sí, vamos a ver alternativas de pago sin efectivo para bancarizados. Y acá pues es también una indicación. A, yo sé que los bancos te, le cobran un montón de plata y todo esto, pero si realmente su negocio, pues es importante que tengan pues su cámara de comercio, que tengan cosas porque en cualquier momento les sale, no sé, una oportunidad grande de vender al exterior, de, o sea, de otras cosas y, y pues es importante pues, que tengan o que empiecen a tener como su, su empresa bien, bien montada y que puedan gran escala Entonces, para bancarizados, les voy a contar estas opciones. Entonces tenemos un botón de PEII que funciona de la siguiente manera. Y si ustedes tienen un sitio web y tienen un catálogo, pero no tienen eh, un e-commerce o una tienda en línea, ese botón ustedes lo pueden implementar fácilmente en su página web sin tener un gran desarrollo detrás. A veces es costoso, a veces es demorado. Pero eso es importante que tengan en cuenta, porque si tienen un catálogo donde ya tienen sus fotos montadas, pueden insertar fácilmente este botón. Deben tener una cuenta en PayU. Entonces, bueno, uno de una cuenta en PayU, que es como la plataforma, eh, que es una pasarela de pagos, donde ellos procesan pagos de diferentes tarjetas. Ellos son los que hacen todas la, las negociaciones con las franquicias, con Epeti, con Visa, con Master. Entonces, ellos ya tienen todo eso súper bien montado, y de una manera, entonces, la transacción no sucede en su sitio web, sino que esto los lleva a la página del PIB y el PIB puede hacer una transacción segura. ¿Qué pasa con esto? Pues que les cobran, los pues van a cobrar, les van a cobrar eh, más o menos eh, 3.99% en cada transacción, más eh, 900 pesos por transacción exitosa ¿qué pasa? pues a veces la tarjeta no tiene fondos o pues simplemente la conexión se cayó lo que sea ustedes no les van a si la transacción pues realmente no sucede eso pues, pues, pues es es algo bueno hay un video súper sencillo que cuenta cómo funciona el botón el, el de abajo. Eh, manejar pues, la cantidad de clientes entonces con llamadas y creo que le manden el control de la, de la transacción el, y controlar todo eso es un poco complejo entonces, ella no sabe el de desarrollo es ella sola, es un negocio no sabe de ingeniería como para decir voy a implementar esto en mi página web pero en B&M pues existe un código que se lo miren y simplemente les digo cómo ponerlo en su página para que puedan comprar, para que ustedes puedan ponerlo y sus clientes puedan comprar y que eh, la transacción se dé automáticamente y ustedes no tengan que estar atendiendo y verificando el pago de su cliente vía telefónica o chat que es bastante desgastante. Sí. Entonces, para transar con caliente ustedes deben tener una cuenta bancaria, porque el PIU es como un banco virtual, donde la plaza se va acumulando en las transacciones y ustedes pueden descargar la plata en cualquier momento que lo deseen lo mismo que en, en David Plata ustedes pueden tener 2 millones de pesos pero si realmente solo quieren poner en su cuenta eh, si tienen mil pesos, pues descargan simplemente mil pesos, pero esto todo es virtual entonces no, no puedes ir a un cajero, como en David Plata o en Netflix, sino que tienes que tener una cuenta de ¿Sí? Esta es como oh, se ve la interfaz de la cuenta. Eh, no es PayU, es que es sí que es otra pasanera de pagos que funcionan prácticamente de la misma manera. Y, y ustedes, si tienen un botón de pagos, un PayU o un, pay un e-commerce o lo que sea, pueden entrar a un eh, sitio como este, donde van a ver todos los detalles de sus transacciones, como, como está aquí en la parte de abajo. Ven, el método de pago, si ustedes les pagaron por TSE, si les pagaron por máster, si les pagaron por valor, por efecto bueno, todas las maneras de pago que, que existen. Y en la parte del saldo disponible, esto pues es una, una cuenta de pruebas, el saldo disponible, pues ustedes pueden ver cuánta platica tienen, cuánta platica les ha entrado, esto lo pueden consultar en tiempo real, está actualizado todo el tiempo y ahí ustedes pueden empezar a descargar la plata. En los detalles de la transacción ustedes van a poder ver cuándo les hicieron el descuento de su cuenta, todo esto. Entonces, sí, si se organizan de una manera contable, también es importante, pues ustedes empiezan a deducir esas retenciones que ya les descontaron y no es pérdida de plata. Normalmente la gente piensa, no, es que me descuentan esto y entonces estoy perdiendo plata, pero al final... Eh, pues hay que invertir un poquito y también hay cuentas que se pueden cruzar. Eh, y contabilidad, pues para que no sea un gasto, sino que realmente sea una cuenta que se cruza con impuestos y, y ya está. Entonces, aquí pueden ver toda la información sobre sus transacciones. Es como entrar a una página de, de un banco y ahí pueden ver toda la información. Hay, otro, hay otra cosa más sencilla que tiene PayU, que es el link de cobro Para las personas que no tienen catálogo en línea, que no tienen una página web... Ustedes pueden tener un link de cobro, de todos modos deben tener la cuenta en PayU, la cuenta en el banco y pueden enviar un botoncito para que simplemente la persona entre directamente a PayU y les pague el monto del, del artículo. Entonces son un link que te dice que tienes que pagar 100 mil pesos escoge el medio de pago y la persona escoge el medio de pago y simplemente paga. Entonces aquí no es necesario página web, ustedes lo pueden poner en sus redes sociales, por ejemplo si pueden algo en Instagram, un bolso, y lo quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Cuesta, no sé, 200 mil pesos, lo puedes comprar directamente en este link. La persona entra y de una vez puede hacer una transacción. ¿Qué pasa? que aquí vuelve el tema de la inmediatez si una persona está, cuenta que está interesada, pues ustedes deben, deben procurar ofrecerle por medio del canal que, que están conversando de ofrecerle la manera de poder comprar <coughs> perdón, tengo un poquito de agua entonces, también tiene la misma tarifa 399 más, más 900 pesos por canción. Exitoso. Se puede. Lo pueden enviar por chat, lo pueden poner en redes sociales, lo pueden enviar por mail. Entonces también es una manera muy sencilla que si alguien está hablando por Instagram y dice tú interesadas, sí, claro, damos tu mail, le pueden empezar a, a, a pedir base de datos, a crear una base de datos, esta persona ya lo compró. y poder luego abordarla con otra información, es decir me compró en febrero ya se viene época de regalos a navegar, Ustedes podrían enviar un correo para recordar que existimos compra los regalos conmigo. entonces son, son más estrategias de comunicación y de marketing, pero pues la idea es que las mismas herramientas que, que se tienen, ustedes lo no piensen y digan bueno, yo tengo un mail, tengo mi celular tengo el chat tengo mis redes sociales, así que empiecen a una comunicación con la gente que tienen ahí y que, y que realmente puedan llevarlos a una meta. Sí, tengo que que ha llevado su negocio de la manera tradicional, que quizás tiene un, un puesto, un local, lo que sea, pero las personas se llaman que están comprando de la misma manera como hemos visto en los otros casos y se requiere un, una manera distinta de poder cobrar. Entonces ustedes con el link de pago ustedes pueden cobrarle a la persona, enviárselo por, esto, por, el, por el chat o por el email y pueden pues. generar ese pago automáticamente sin sin estar funcionando la venta presencialmente. seguro y que tiene un montón de pasos pero pues al final cuando uno está comprando pues simplemente no lo ve pero lo que está detrás de todo e-commerce o de toda tienda en línea es o un, una pasarela de procesamiento como las que ya les, les comenté entonces ¿qué es una tienda en línea? básicamente es un catálogo enfocado en mostrar los productos de la mejor manera para que se puedan vender entonces importantísimo super buenas fotos. O sea, si ustedes quieren vender algo, pues no lo van a mostrar sucio. O sea, que imagínense el escenario presencial llevándolo pues a, a, a algo virtual. O sea, si ustedes quieren mostrar productos, pues la mejor foto, el, el la mejor descripción, no simplemente bolsa de juegos. No, pues poner una descripción atractiva, poner diferentes fotos, ángulos del de, de mismo producto, porque eso es lo que va a permitir la venta. También a las personas que les han comprado eh, que les califiquen los reviews como, como hablamos hace un rato pues los reviews son súper importantes la, las opiniones de la comunidad son súper importantes si a alguien le va mal en el proceso de compra si a alguien le sale eh, el artículo de mala calidad pues que van a hacer van a quedar en redes sociales van a decirle a todos sus amigos no, una chamba, no me sirvió se me dañó al mes y pues ahí se acaba como esa popularidad o ese alcance que puede tener eh, su producto para vender, pero sí, el producto es espectacular, todo el mundo te pregunta, ¿dónde compraste ese bolso? Está muy chévere no sé qué. entonces eso va a hacer que más gente les compre ustedes. No, lo compré por internet, ¿Ah, ¿en serio? Ah, súper fácil, sí, nada, cinco minutos me llegó a la casa el otro día, maravilloso, yo lo quiero y simplemente va sucediendo. Lo importante es que ustedes tengan y, y presenten las, las diferentes herramientas para que ustedes mismos puedan crecer a veces puede parecer caro, puede parecer raro, puede ser pero pues tienen todas estas herramientas eh, que, que les están dando artesanías, de Colombia para capacitarnos y para saber como la manera de lograr y de poder hacerlos porque yo entiendo que muchos de los artesanos chicos, si no quieren venderse pues normalmente es una persona o la familia, o con el novio, o con el esposo y no es nadie más, entonces no, entonces no todo el mundo tiene de capacidad para hacer las cosas, pero aprovechen todos estos espacios porque realmente sirven. Eh, entonces, importante que tengan una presencia en internet, no solamente en redes sociales, sino que algo que de verdad lleve directamente a la compra como una tienda en línea, eh, hoy, por ejemplo, estamos entregando, seis tiendas para los artesanos que, que participaron activamente, entonces eh, pues es muy chévere porque luego vamos a tener unos casos de cómo les ha ido, de, de qué han empleado, qué les ha funcionado y cómo ha crecido su negocio a través de este nuevo canal. Entonces, es, es súper chévere y se van a dar cuenta que realmente funciona. Por ejemplo, con Pejco, que es eh, otra, otra pasarela, los costos son un poquito más bajos, eh, están en 2.99. Más 900 pesos el valor de la transacción. Entonces, también ustedes pueden hacer cuentas. Pueden entrar a cada una de estas páginas de o de PayU, de PayRabbit, de, de, de todas. Todas tienen un simulador. Entonces, ustedes dicen: Bueno, normalmente mi producto cuesta 200 mil pesos. Entonces, quiero ver cuánta es la plata que a mí me va a entrar en la cuenta. ¿Cuánto es mi plata disponible? Entonces, Ustedes fácilmente pueden hacer la cuenta y pueden decir, bueno, al final el producto lo vendo, o 10 mil pesos más caro, o 5 mil pesos más caro, o asumo mucho ese costo, pero no dejo de hacer una venta, que es lo más importante, aprovechar todos los espacios de conexión donde la gente se emociona con sus proyectos para que realmente finalice en una venta, o en una recomendación, o en algo que luego genere eh, un proceso que vaya eh, a la venta. Otra cosa que se puede lograr con comunidades como esta porque al final ustedes están aquí para lo mismo hacen pues lo mismo, tienen un, un mismo eh, este, tipo de negocio que son las artesanías y lo que se podría hacer es en comunidad crear un marketplace que es una tienda donde se venden los productos de todos que es lo chévere, no es como un metatáfono compartido que llega todo a una misma cuenta y que no es un junto de poder dar cuentas sino que aquí, aunque es una tienda eh, una única tienda, imagínense una tienda física, pero que cada uno de ustedes tuviera una, una caja registrada para cada uno. Entonces, cada uno le llega su platica a su cuenta de IP, a su cuenta de IPU y cada uno puede retirar su cuenta, puede ver su saldo individual y puede retirar sus montos de la manera en que más le convenga. Entonces, digamos que esta puede es ser una opción muy chévere. Eh, donde prácticamente les, les salía muy, muy, muy barato, por ejemplo, hacerlo para todos, porque, no sé, si una página no puede costar, <coughs> un e-commerce puede costar, no sé, 12 millones de pesos, 10 millones de pesos, por ejemplo, si ustedes se juntan, hacen uno al final, si es un solo desarrollo y realmente entre todos pueden lograr algo muy interesante que les funcione a todos. Eh, ¿Qué más? Creo que ya estamos. Si tienen dudas, cuéntenme me pueden apuntar eh, mi correo que es Laura, esta es nuestra y también me pueden escribir. Después. Cuéntame. Por ejemplo, si uno va a una feria en el exterior, el link de Peyu le permitiría a uno poder vender, ¿cierto? Porque si uno le va a con tarjeta, pues uno le dice. Sí, eh, esa es la gran ventaja de tener una página. Bueno, porque la página web no está localizada. No están ustedes solamente en Colombia. Ustedes pueden tener un e-commerce, una tienda en línea que funciona a nivel mundial. El tema ahí es que, bueno, tú estás en una feria, tienes el producto ahí, te compran por ahí, ves que la transacción funcionó y entregas el producto, ¿cierto? Ya otra cosa es si te compran y después pues, no tienes como enviarlo como el, por lo que sea, pero... Pues es un poquito más complejo si tienes que enviarlo pero cuando de una pay y tengas esta posibilidad es perfecto porque las se reciben tarjetas internacionales el oro puede ser un poquitín más alto con la tarjeta internacional eh, 0.5 más por ciento, pero pues es algo manejable, pero pues para no perder de una venta es, es maravilloso tener esa posibilidad Otra pregunta, tú conoces algo de Google Pay, ¿Google pay? alguien me habló como de una forma de pago y pues me, me llamó la atención pero pues me... no lo he usado, no lo he usado hay, hay muchas otras eh, formas de pago por ejemplo hay una que se conecta por Facebook, ahora está está de, está de Google, no, no, no lo he usado no podría no, decir que no lo he usado, no hay tarifas, no eh, pero es importante pues, que estén pendientes de todas esas nuevas cosas porque se salen todo el tiempo, entonces es, es ir conociendo y explorando qué opciones puede funcionar importantísimo para cualquiera que intente sacar una cuenta en el banco eh, va a ser más inversión que costa para que ustedes puedan recibir entonces nada cualquier cosa que se les ocurra eh, alguna de las organizaciones que están preguntando cosas de instagram de cómo de cómo usar redes sociales para vender, o ¿no? sea que siempre como negocio me sí. pueden escribir y pues con pronto para les contesto. Muchas gracias. gracias.